Bien, señores, ¿cómo están todos? Yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a tener un nuevo segmento donde vamos a estar entrevistando a tres de nuestros compañeros y colegas de diferentes áreas de la medicina. Tenemos acá a la doctora Yane Rodríguez. Ella es anatomopatóloga, recientemente finalizando la especialidad. La doctora Yaquiris José de la Cruz la cual está en el área de medicina interna. Ella es residente de tercer año ya prácticamente. Y tenemos acá el doctor Medina. El doctor Medina, él es un emergenciólogo, el cual ya recientemente ha culminado la especialidad de emergenciología y cada uno de ellos nos va a contar su experiencia en las diferentes áreas. Este contenido principalmente es para orientar la población médica y los estudiantes de medicina. No es para crear controversia, ni preguntar cuánto le pagan al médico residente, que se gana mucho médico. Vamos a comenzar con el doctor Medina. Doctor Medina, dígame por qué quiso estudiar medicina y por qué decidió estudiar la especialidad de emergenciología. Eh, muchas gracias, Juan Pablo, por darme la oportunidad de conectarme a tu canal e informarle a los demás. Eh, sí, mi pasión viene desde hace mucho. Eh, tengo desde los 12 años siendo miembro de la Defensa Civil de la República Dominicana y tú sabes que a través de ellos te, te inyectan la pasión de estudiar medicina ingreso a la universidad la universidad autónoma de Santo Domingo en la cual realizo en los años de para ser el doctor en medicina luego paso a estudiar eh, hacer la especialidad en, en medicina de emergenciología y cuidado crítico en el hospital Antonio Musa de San Pedro Macorís y de ahí nace toda esta pasión por la emergenciología y el cuidado crítico excelente y la doctora Yania Rodríguez. Bueno, yo desde que estuve en el bachillerato tenía un primo que se nos enfermaba mucho, él era hidrocefálico y constantemente fue sometido a muchos procesos quirúrgicos y eso nos obligaba a nosotros como su familia y yo que siempre estaba con él a estar investigando, leyendo y desde ahí fue surgiendo mi pasión. Entonces luego que ingresé a la universidad en Santiago en el curso y luego en Santo Domingo donde culminé, Ahí aspiré para una monitoría en anatomía patológica, ya que cuando di esta materia me impactó en sobremanera debido a la correlación que tiene esta con eh, las demás especialidades, con la clínica, con la parte quirúrgica y también con las ciencias básicas, que es bastante importante. Bien. Y la doctora José de la Cruz, dígame ya, Kiris. Este, les Ahora. decía que yo me incliné por la medicina porque eh, mi papá trabajaba en hospitales. Él es administrador de empresas y en ese tipo de función tuvo que dirigir, ser auditor de diferentes hospitales. Entonces yo estaba como muy afín a ese contexto eh, médico. Y a mí siempre me ha gustado estudiar mucho. Me gusta siempre estar como privando en científica. Entonces yo, no sé, como que me, me interesé por la medicina, aunque me gustan otras cosas. Eh, aparte de que me gusta ayudar en el servicio, uno puede hacer muchas cosas, ser solidario con la gente y la medicina te permite eso. Gracias a Dios eh, me fue muy bien en la universidad. Tuve la oportunidad de hacer un aspirantado en fisiología humana que me ayudó muchísimo. Inclusive me sigue ayudando en la especialidad que estoy actualmente cursando. Mi primer año yo lo pasé atento a esa monitoría, señores, porque ¿quién estudia en el primer año? <risa> Entonces yo tiraba para adelante con lo que yo sabía. Ellos decían, que habla la fisióloga? Y ahí yo me debordaba. Pero siempre agradecida de Dios de haber hecho esta carrera. Yo creo que la volvería a hacer otra vez. Excelente. Uno ser médico, ustedes saben que para uno ser médico, ya especialista, uno tiene que someterse a una entrevista luego de haber tomado el examen nacional único de residencia médica y haberlo pasado, claro está, para el concurso de la residencia médica. Doctor Medina, esta pregunta es para usted. Usted recuerda alguna pregunta de la residencia médica que le realizaron a usted, cuáles fueron más o menos las preguntas que le realizaron. Recuerden que a uno le pueden realizar preguntas de cultura general, preguntas del mismo hospital, cuándo fue fundado el hospital, quién fue, por ejemplo, si estaba el Dario Contreras, quién fue Dario Contreras y así sucesivamente. Doctor Medina, ¿usted recuerda alguna de esas preguntas que nos pueda contar que le hayan realizado a usted? <risa> La pregunta siempre le hacen preguntas, como tú dices, Juan Pablo, de parte de, de, de, de, de por qué lleva el nombre del hospital. Y recuerdo que la doctora Túnel, que era, era la, la coordinadora en ese momento de la especialidad, me pregunta, ¿usted sabe quién fue Antonio Monza? Eh, y de verdad que yo me quedé frizado porque yo no, eh, a pesar de estar en el este, yo soy el del este, había escuchado muy poca veces el hospital Antonio Musa y de verdad que fue una de las más difíciles, la pregunta difícil, porque no esperaba que me preguntaran de, de, de Antonio Musa y entonces me preguntan de Antonio Musa. Nunca se la respondí porque no conocía, no conocía a Antonio Musa, aunque después ya con el tiempo, cuando me admitieron como R1, empecé a investigar de Antonio Musa y ahí fui, de ahí fui cultivando eso de, de conocer a Antonio Monza. Claro, porque eso, esas son preguntas casiosas que le hacen. Ah, ¿usted quiere concursar este hospital no sabe de quién es este hospital? ¿Quién es el fundador del hospital? Cierto, así mismo, así mismo, Juan Pablo. También le pueden preguntar preguntas de la misma política. ¿Por quién usted es partidario? ¿O por qué equipo de pelota a usted le gustaría? O qué... Preguntas generales te pueden hacer, no son preguntas específicas. Y doctora Yania, dígame usted, ¿qué pregunta bueno, usted puede recordar? Cuando iba a la entrevista, iba con muchas expectativas porque siempre se dice que a la hora de la entrevista eh, te pueden preguntar lo que esté de tendencia, como tú decías, si estamos en tiempo de pelota, si estamos en tiempo de política. Pero mágicamente... Eh, al inicio no me hicieron ninguna pregunta, como yo tenía una nota alta y aparte tenía el currículum, eso me apoyó. Pero ya cuando casi me iba, que habían revisado, una de mis M.A. me dice, pero para que no te vayas lista, eh, te voy a hacer una, te voy a dar un bono, una preguntillo, dígame doctora. Y me preguntó, que ¿cuál era la neoplasia maligna más frecuente a nivel del apéndice vermiforme? Y obviamente yo le contesté que era el carcinoide y salí por la puerta grande. Como el cancino. Sí. Las preguntas son muy relativas porque también es importante que influye mucho tu nota, o sea, con qué nota tú vas y también la proyección. Por eso cuando uno va a una entrevista tiene que tratar de ir bien seguro. Si ellos ven seguridad en ti, eso te va a ayudar bastante. Sí, excelente. Y usted, doctora Yakiris, bueno, yo fui a cinco hospitales, en cada hospital fue wow. <risa> una experiencia distinta, en Sedimat no me hicieron como preguntas así per se, solamente creo que fue que el último artículo que había leído, porque realmente ellos como que te van evaluando es antes de la entrevista final, es como, es, es como ya vamos a decir la cherry del bizcocho, pero tú tienes que haber pasado por un training antes de llegar a esa entrevista final. En el central, donde yo estoy, me preguntó la, la que era mi coordinadora en ese momento que quién era ella, que, que cuál era su nombre, y él, obviamente el rango, porque imagínense, un hospital militar, y me miraba así porque ella es gastroenteróloga. Y se queda mirándome fijamente y me dice, doctora, hábleme de hipertensión portal y yo abrí los ojos así porque imagínense qué pregunta. Y al lado estaban aspirantes a gastro porque allá hay residencia de gastro. Y yo dije que okay, me concentré. Empecé a hablar de hipertensión portal y yo me, me, me explayé porque yo había leído recientemente el artículo de hipertensión portal. Yo creo que eso fue, es un testimonio que yo tengo, señores. Porque recientemente yo había leído hipertensión portal. ¿Por qué? Yo no sé. Pero yo leí hipertensión portal y me hicieron esa pregunta y le le contesté fino, me, me metí a Cabiolina y los tipos y por qué salir hipertensión. Yo, no, no, está bien, déjalo ahí, ya tú tienes los cinco puntos. Y yo dije, gracias, señor. Pero realmente en las entrevistas puede surgir cualquier tipo de pregunta. En el Moscoso Pollo también me hicieron preguntas académicas y en el Gautier me hicieron hablar en inglés porque vieron que yo tenía conocimiento básico de inglés. Bien. Pero fue bien, a mí me fue bien. Excelente. Yania, el tiempo de duración de su residencia, ¿qué tiempo es? ¿Qué dura? Bueno, eh, la residencia en la cual es, eh, acabo de culminar tiene una duración de cuatro años. En el Hospital Francisco Moscoso fue. Doctor Medina, la suya, ¿qué tiempo dura la especialidad? Dura cuatro años. Cuatro años dura la especialidad. Y la doctora. Yo tuve suerte, la mía duraba cuatro, ahora son tres. ¿Por qué el cambio, doctora? ¿No puede explicar por qué? Bueno, es que ha cambiado ya el currículum y realmente la mayoría de los países que imparten medicina interna son tres años. Como estamos en continua evolución, los currículos, los programas académicos de las universidades tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces yo entiendo que ¿qué es lo que sale, tres años. Yo creo que con tres años es más que es suficiente. Doctora Yania, en cuanto a la duración, me dijo que son cuatro años. Esos médicos residentes de primer año, segundo, tercer y cuarto año, ¿cuál es la, el trabajo que realiza cada uno de ellos? ¿Hace el bueno, mismo trabajo? No, realmente desde la parte académica, o sea, lo que son a la, a lo que corresponde con las clases y la parte práctica, que son las distintas rotaciones, es diferente. Por ejemplo, el perfil de un R1 está dividido el año en dos seis meses de rotación en forense, donde uno aprende a hacer autopsia el conocimiento básico de lo que son de lo que es la macroscopía y luego seis meses rotando en el moscoso cuello que ya nuevamente el, moco, el moscoso tiene habilitada su, eh, su departamento debido a la remodelación y allá uno se va puliendo con lo que son como R1 los tejidos básicos a nivel microscópico ya como R2 va subiendo un poquito la carga, ya tú te vas adentrando en lo que es el manejo de piezas tumorales, descripción microscópica de diferentes tumores, y como R3 y R4, ya tú tienes un enfoque más global y te vas más actualizada porque tú tienes que tomar en cuenta ya la parte molecular, que es lo que está ahora de moda, y la inmunohistoquímica. Claro, si bien es cierto, la inmunohistoquímica no es algo nuevo, es algo viejo, más nuevo es la molecular, pero ya en esos dos últimos años uno va puliendo esa parte, aunado a lo que ya anteriormente le había descrito. Ok, doctor Medina, el trabajo ah, de un médico emergenciólogo oh, de primer año, segundo, tercer y cuarto año. ¿Cuál es el trabajo de ellos? <risa> eh, bueno, <risa> me río porque eh, verdad, Tenso se divide en, en cada uno de sus años. Como R1 es el trabajo más intenso en, en emergenciología, ¿cierto? Es muy intenso, eh, inclusive la mayoría de veces que uno se desliga de la, de la especialidad en, en el año de R1. Resulta que es un trabajo muy intenso. De, eh, el R1 es que hace un abordaje desde que inicia el paciente y resulta que cuando son hospitales polivalentes como el nuestro, como el Hospital Regional Dr Antonio Musa, donde tuve medicina interna, ginecología, pediatría, eh ortopedia, nosotros abarcamos todo, entonces como R1, tú, tú tienes una emergencia completa para ti, donde incluye tomar muestra, tomar muestra, hacer historia clínica del paciente y recibir el paciente y, y, y, y fajarte con un triaje, a veces 24 horas. ¿Mm? Entonces, ya como R2, tu trabajo es más liviano, pero aún, aún un trabajo de, de un R2 es eh, Fuerte porque tú ya tienes que tener un abordaje completo del paciente, ingresarlo y hacerle orden clínica. Ya como R3 hace la función como un supervisor, pero un supervisor intermedio que también tiene que fajarse con, con el paciente, con el abordaje y tratamiento del paciente. Dirigir todo en la, la emergencia es tuya, como, R, como R2 y como R3. Ya como R4. Tú lo que estás ahí como supervisor general, pero también en hospitales como el nuestro, que son hospitales polivalentes, el, el regional Antonio Musa, San Pedro Macorís, hasta el trabajo del R4 es pesado en una emergencia. Porque el emergenciólogo, eh, definitivamente quien recibe el paciente, a pesar de que nos auxiliamos de, de las demás especialidades, nosotros como emergenciólogo somos los que actuamos en el momento de la emergencia. Cuando el paciente se encuentra en una emergencia, nosotros estamos en una emergencia. Por ejemplo, si vemos un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva nosotros tenemos que abordarlo, tratar de su emergencia y luego pasarlo a las diferentes especialidades. Pero así va a distribuir el trabajo. Bien. Y la doctora Yania. Entonces la doctora Yakiris, trabajo del R1, R2, este, r El R1, el R1... Eh... Tiene que recibir al paciente, tiene que conocer bien los antecedentes del paciente, del paciente crear eh, la capacidad de redactar una buena historia clínica. El reunato es esencial para todo lo demás que se va a sumar al pasar los años. Si no hizo un buen R1ato, no va a ser un buen R2, no va a ser un buen R3. Y si la especialidad llega a cuatro años, como en otras, tampoco va a ser un buen R4, porque yo entendí la función de cada año con un especialista que me dijo, Yaquiri esto como especialista tiene que hacer lo del R1. Lo del R2, lo del R2 y el R4, porque del R1 tú tienes que conocer paciente, Del R2 tú tienes que hacer la orden médica, tú tienes que saber el manejo del paciente. Del R3 tú tienes obviamente que manejar lo que hace el R1 y el R2, y ya bueno, como R4, ya van más relax, lo que ya tienen cuatro años, ya solamente supervisar el trabajo de los de abajo. Pero el tú supervisar y el tener eh, en tu responsabilidad esos años que están debajo de ti es mucho, porque tú tienes que practicar con el ejemplo. Porque es difícil que usted tenga un R superior que no sepa ni a dónde está sentado. Que usted le vaya a presentar un caso y que ese superior no le pueda a usted dar, eh, qué sé yo, respuesta, eh, discernir. O sea, yo entiendo que aunque es más liviano el trabajo, eso te exige más. Porque yo, por ejemplo, ahora yo tengo que leer más. Yo soy de R3, todo el mundo me dice, no, es el R3 de medicina interna. O sea, eso me da presión a mí. O sea, yo lo veo en ese punto de vista. Ya el R2, como ya dije, hace las órdenes médicas. El R3 es, se encarga más del de, de uso y todo eso. Pero realmente el trabajo yo creo que es fuerte siempre en cada año. Aunque el, el, el primer año para mí fue el peor. Siempre sí. lo fue y lo será el primer año. Esa es la pregunta que le iba a hacer ahora. ¿Cuál es el año más difícil que ustedes han considerado en cuanto a la residencia? El año más R1? difícil. ¿R1? Todo va a coincidir en Todos este caso. a coincidir. En este caso, sin duda. Pero hay otras especialidades como ortopedia, dependiendo donde dónde la haga, que va a ser el R2, como por ejemplo en el Darío, el R1 por lo menos está relax porque está junto con lo de cirugía. Pero cuando llega R2 en el Darío, ahí en esa parte va a ser más complejo porque va a estar solo. Va a ser el R1 de nuevo. Bien, entonces, jóvenes, mencioneme, doctor Medina, cinco patologías más frecuentes que ustedes manejan allá en el hospital. Claro, en el hospital, como le explicaba anteriormente, pues es un hospital polivalente, nosotros vemos de medicina interna mucha insuficiencia cardíaca, mucha insuficiencia renal, paciente agudizado, mucho trauma cranocefálico, con la complejidad de, de la región este, recuerden que en la región este hay muchos motores es eh, Una de las patologías también, los traumas craniocefálicos. Eh, otra patología muy frecuente son las fracturas por los mismos traumas craniocefálicos y los motores. Que eso es evidente, la región este ahí por cada persona y hasta tres motores poli Politrauma wow. en general. Bien. Sí, politrauma en general, sí. Eh, doctora Rodríguez, cinco patologías más comunes de las cuales ustedes ven en su centro o en la especialidad. Bueno, durante la especialidad uno se va puliendo mucho en patologías gástricas específicamente. Eh, como R1 uno va conociendo lo que son las gastritis, que es muy, muy frecuente. Si nos vamos como un segundo lugar, los cánceres, principalmente el cáncer de colon, el, eh, patologías de mama como el carcinoma de mama, tal, el lobulillar, también muchas eh, entidades eh, es raras, muchos síndromes. Asociados a patologías que uno puede evidenciar macroscópica y microscópicamente. Y usted, doctora Yaquiri, cinco patologías de la más comunes que el R1, R2, R3 tiene que manejar adecuadamente en medicina interna en su hospital. Dígame. El síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo al miocardio, con elevación y silencio en elevación del segmento ST. Las arritmias específicamente se ven mucho FA, o sea, las FA son súper frecuentes, la fibrilación auricular también se están siendo frecuentes. La taquicardia ventricular, yo en lo que he estado ahí he visto como tres taquicardias ventriculares, van muchos neumópatas, mucha neumonía adquirida en la comunidad, eh, asma, los pacientes asmáticos, siempre la enfermedad renal, eh, ya sea agudizada o crónica, los diabéticos descompensados. En las complicaciones agudas, cetoacidosis, estado hiperosmolar y también eh, siempre llegan dolores abdominales, siempre, siempre llegan. Ya sea del estirpe de que sea una apendicitis o que sea algo ya del ámbito gastroenterológico. Por eso son las patologías más frecuentes que vemos. Bien. Doctora Rodríguez mencionó que ya culminó su especialidad recientemente. ¿Qué su especialidad quiere realizar? Bueno, actualmente estamos concursando en la subespecialidad que hay aquí en el país, que por lo pronto es solamente una, que es patología oncológica en el Instituto Heriberto Peter, en el conocido como el oncológico. Estamos concursando ahí con Dios a ver si entramos, porque solamente es una plaza. Esperemos en Dios que así sea. Doctor Medina, sí. ¿qué es su especialidad usted tiene en mente o se quiere quedar como emergenciólogo? ¿Qué usted piensa? Dígame. No, no, de, de, definitivamente a partir de hoy que nos graduamos. De hecho, salí un momentico. San Juan Pablo. Eh, estamos en la fiesta de graduación. Salí un momentico porque tenía un compromiso contigo. Eh, desde hoy empecé a realizar todos mis documentos. Eh, voy a cursar la especialidad. Dios delante de, de cuidado intensivo. Tenemos varios países ya que queremos ir como México o Venezuela. Muy bien. Esas son las subespecialidades a las cuales ustedes pueden subespecializarse. Cuidados intensivos y qué otra. Qué otra No, también podemos realizar en Colombia, tenemos la oportunidad de realizar broncopopía también. Ok, bien, excelente. Sí. Ya la doctora de Yaquiris, la subespecialidad, dígame. Neurología. Ah, yo lo había mencionado, yo quiero hacer neurología. Eh, hay unos cuantos que me desaniman, que me dicen, bueno, ya aquí de ahí no hay cuantos, pero realmente yo digo que cada quien tiene su, su destino, su, su marca personal, y yo creo que me va a ir bien, y yo siento que eso es lo mío, la neurología. ¿Neurología es con cierto, una especialidad es... en epil epileptóloga? No, yo quiero ser neuroinmunóloga. Excelente. Wow. Ahí tiene una colega, la doctora Rodríguez, que puede ser eh, su ayudante. Ah, está bien. Para que le mande, para que le mande sus patologías para allá, ya le dice la microscopía. Claro, claro, claro que sí. Bien, alguna experiencia de ustedes que le haya marcado con relación a un paciente, ya que acá tenemos el doctor Medina y la doctora Yaquiri que trabajan directamente con los pacientes. Ya la doctora Yania sería con algún familiar. Uh -huh. Alguna experiencia que le haya marcado a ustedes con relación al doctor Medina con un paciente ya sea en la emergencia o dentro de la institución que ya usted diga, wow, pero este paciente me ha sorprendido, de verdad. O un paciente peado, dos pacientes que son agradecidos, que también aparecen, que le Gracias. llevan su que le llevan su regalito a usted debido a, al agradecimiento por el trabajo que usted ha realizado. Cuénteme de eso. No, claro, eh, siempre existen los pacientes, los familiares y los pacientes agradecidos. Resulta que en, cuando tú estás en una emergencia, tú ves muchos pacientes. Y entonces cuando tú haces la residencia en la en un pueblo, es muy diferente a cuando tú las realizas en la ciudad. Eh, tú sabes que por, por la experiencia, la gente de los pueblos son como más suertos. Eh, no, no, eh, sin ofender a la ciudad, ¿cierto? Pero he tenido la experiencia de que he ayudado a muchas personas, inclusive que son de mi mismo pueblo, y cuando estoy en el hospital me llaman, que me buscan, y cuando voy, son personas que vienen a agradecerme, y a través de ese agradecimiento traen, con el agradecimiento, me traen algún regalo, porque me dan seguimiento, eh, para que tengan, eh, yo soy fan, yo, yo soy coleccionista de calcetines, siempre los pacientes a mí me regalan calcetines. Soy un coleccionista uno a Tengo alrededor de, uno, de unos 400, 500 calcetines que uso de estampado. y Siempre me, me llegan esos calcetines que, que eternamente agradecido de ellos. Ok, excelente. ¿Y usted, otra yaquiris? Bueno, eh, recientemente recibí unos regalos de Batman Body de unos familiares. Yo me quedé que iba a llorar porque realmente. Dios lo sabe, yo no hago absolutamente nada para recibir ningún tipo de retribución económica o material. Yo hago esto porque me gusta y porque entiendo que Dios me llamó a hacerlo, pero uno se siente muy eh, satisfecho cuando recibe esos detalles, porque realmente uno entiende que, que valoraron el trabajo de uno y uno humanamente siempre espera algo y uno se siente bien. O sea que realmente me siento muy contenta por eso y también de pacientes, que uno ha da dado el diagnóstico, que uno dice, ese paciente es lo que tiene tal cosa. Y uno, qué sé yo, puede darse como esa, esa alegría de que lo diagnosticó a tiempo y que lo trató. Por ejemplo, wow. cuando inició esto del COVID-19, eh, yo tuve un paciente que lo ingresé por una hiponatremia severa, que por el curso de esa hiponatremia parece que era crónica, era un envejeciente, y luego hizo un infarto de duermiocardio, eh, luego de eso empezó a tener distrés, lo intubamos, le hicimos el panel respiratorio, salió con un metaneumovirus y al final también tenía el COVID-19. Ese paciente fue por una cosa y terminó con COVID. O sea, de todo tenía ese paciente. Fue una de mis primeras experiencias así como directo, directo con un paciente con COVID y obviamente intubarlo. Y usted, doctora Yania, ¿no tiene alguna experiencia con algún familiar? ¿Sí? paciente también puede ser, porque usted trabaja con bueno, pacientes en la clínica ya. Sí, bueno, tengo experiencias muy buenas, positivas de cuando estuve en la pasantía, porque los pacientes en la pasantía son bastante agradecidos, pero también en la residencia no fue positiva la experiencia que tuve como R1, tú muy bien lo sabes. Cuando roté allá en Forense, que me llevé aquella bella sorpresa de que tenía que ir al cementerio, para mí me impactó mucho porque es importante esto que tú estás haciendo y es que te oriente a las personas que van a las residencias médicas y que sepan a qué van. Porque yo entré y para mí yo iba a manejar un microscopio y piezas macroscópicas, pero nada de autopsia. Cuando yo llegué a Forense que incluso me tocó rotar de segundo porque yo entré embarazada, que me dicen, tú tienes que ir hoy al cementerio. Yo me puse blanca, yo me puse gaga, dos lágrimas me corrieron por los ojos. Yo no comí ese día, esa comida no sé qué destino tomó. Y cuando llegamos al cementerio, que vi lo que vi, o sea, yo no hice nada. O sea, eso para mí me marcó, en el momento lo vi como algo negativo y wow, me puse triste. Pero después uno entiende que tú tienes que saberlo todo. Y como anatomopatólogo eso es indispensable, porque imagínate, ¿cómo voy a saber, cómo voy a dar un diagnóstico de algo que no conozco? Claro. Y esa parte me impactó hasta... Bien, que en la medicina no es todo como lo pinta, hay Exacto. la parte bonita, que es lo que ustedes ven en la serie, ay, yo quiero hacer esto, y ya la parte sí. de la realidad, que cuando usted ya está en el área en el campo laboral, que es diferente todo. Yo quiero que el doctor Medina, la doctora Yania y la doctora Yakiri, por favor, algún consejo a la gente que están actualmente tomando las entrevistas para cursar las diferentes especialidades. Doctor Medina, si usted tiene algún consejo para esa persona que quieran hacer la especialidad de emergenciología, sin importar el lugar, consejo me lo tiene a ellos? Bueno, eh, mi consejo siempre es, como le digo a las personas, si tu sueño es ser algo, Pratícalo. Si tú quieres ser emergenciólogo, hazlo. Y hazlo con pasión. La emergenciología es pasión. Y a eso se le agrega la adrenalina. La emergenciología tiene mucha adrenalina. Y es bueno cuando, tú, tú, cuando te llega un paciente que tú sabes que si tú en, le haces una buena intervención, lo trae de nuevo, como decimos en la emergencia. Este paciente, tú lo traes de nuevo, un paciente que llega, que tú dices, bueno, si yo no intervengo, se va a morir. Entonces, tú lo traes. Entonces, si tu pasión es la emergenciología, hazlo con pasión, porque cuando tú salvas a un paciente, que los minutos cuentan, y sobre todo, eh, valga la publicidad para mi escuela, la de la <risa> Dr. Antonio Monsal. Muy bien. Bien. Doctora Ayakiris. La gente que quieran hacer medicina interna, ya ustedes saben que medicina uh -huh. interna que en República Dominicana la tienen un nombre aparte, ya ustedes saben. Infierno. Que no, hay que, no hay que decirlo. Pero, sí, la, per ajá. pero la persona que tienen el sueño de ser internista, dígame cuál es el consejo. Porque todo el mundo quiere medicina interna, claro está. Y hay bueno, inclusive, ¿eh? inclusive hay muchas plazas disponibles. ¿Cuántas plazas son, por lo general? Bueno, yo creo que la redujeron este año, yo creo que van a ser como 103 o algo así, no son muchos wow. este año, ¿no? Entonces son menos, antes eran como 120, algo así, pero ahora son 103 creo, me parece, no son tantas este año. Bien, ¿qué consejo me sí, le tienes bueno, a esa gente que tira la aventura, que dice, yo quiero medicina interna, sea por no sea? Bueno, yo coincido con mis dos compañeros que están aquí en línea en la entrevista pasión y usted saber a lo que va. La residencia tiene sus retos, no importa dónde usted la vaya a realizar. O sea, usted tiene que ir a lo que va. Tiene que ir enfocado, tiene que ir a trabajar y usted se va a dar bueno si usted quiere ser bueno. Usted tiene que marcar la tendencia y si a usted le gusta ser investigativo. Eh, la semiología, la fisiología, el porqué de las cosas, el curso evolutivo de las cosas, integrarse con el paciente, o sea, lo de usted es medicina interna, pero usted tiene que realmente, como dice el doctor Medina, tener pasión, porque esto no tiene un precio ser médico, o sea, que si usted le pone un precio no lo tiene. Esto es compasión, no, por favor, la ñoñería que la dejen, que eso no está. No Tú tiene que dar su lagrimito, te la va a dar, claro que sí, porque nada en la vida que valga la pena es un chufla, y como dicen por ahí, o sea, tienen que tirar para adelante y hacer lo que le toca hacer, y punto. Si usted fue a hacer ese muñequito, lamentablemente, tiene que estar enfocado y tener pasión por lo que hace, amar lo que hace y hacerlo bien. Excelente, doctora. Doctora Rodríguez, dígame usted ya para culminar este segmento. Bueno, mi mayor recomendación es que aspiren a una residencia que les guste, es lo primero, que le apasione, que les llame la atención y que no entren a una residencia por decir, bueno, les tengo tantos años concursando, yo no he podido entrar, voy a coger lo que sea porque necesito una especialidad. Nunca hacer eso, porque si tú entras a una especialidad que no te guste, Simplemente por decir, yo tengo una especialidad, tu vida va a ser un infierno. Y recordar que uno va a vivir de lo que uno es especialista. Y otra cosa importante es que cuando ya ingresen a la especialidad que deseen, que sean optimistas, que sean perseverantes, como dicen mis compañeros, que se den a conocer, que se hagan tendencia y que traten de dejar una marca, un sello distintivo. Porque muchas veces eh, decimos, bueno, a mí me gusta la anatomía patológica, a mí me gusta la medicina interna, la emergenciología, pero cuando están en el área, concha, siempre lo vemos con una cara dura, un mal genio, entonces no te gusta. Entonces hay que valorar esa parte. Excelente, señores. Bien, jóvenes, muchas gracias a todos ustedes, mis colegas, por asistir a esta, a esta entrevista. Sería más una colaboración de opiniones que tenemos para orientar a nuestros colegas que por lo general se ponen a buscar informaciones de otros colegas que dicen oh, yo estoy en el área, mira, ven para esta especialidad porque aquí no se amanece. O ven para esta especialidad porque aquí los servicios son cada tanto día. Entonces eso es lo que buscan por lo general. ¿Cuántos, para irse a los diferentes hospitales, preguntan cada cuántos días son los servicios, que si se amanece, que te dan posguardia. Esas son especialidades colaborativas que buscan por lo general los distintos colegas para ver eso, para el escape. Pues nada, jóvenes, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, mis queridos colegas, por aceptar nuestra invitación. Vamos a continuar haciendo este segmento para orientar a nuestros colegas con diferentes especialidades. Así que nos vemos y muchas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Juan, que siga disfrutando gracias. de tu fiesta. gracias. gracias.